Welcome to tutorial de muy buenas a todos amigos de YouTube. Hoy vamos a trabajar en el calendario de Google. Vamos a ir a nuestro calendario. Hoy vamos a hacer diferentes eventos, la diferente forma que se pueden hacer eventos. Comencemos. Ya que estamos en nuestro calendario vamos a hacer uno de los eventos vamos a crear un evento imaginemos que ese evento va a durar de 6 va a durar de 6 a 7 podemos hacer clip y a y alar hasta la hora que queramos esos son los eventos más cómodos y aquí poner el nombre en vamos a poner nombre YouTube. También aquí podemos hacer esa modificación. Podemos cambiar la hora. ¿Qué tiempo va a durar ese evento? Ah, ese evento va a durar dos horas. Agregamos. Ah, ese evento va a durar tres horas. Agregamos. Ese evento va a durar 15 minutos. Lo ponemos así dependiendo de la manera en que queramos el evento hacemos eso y le damos a guardar ya este evento automáticamente se guardó en nuestro calendario vamos a crear un evento donde tú puedes seleccionar los días que tú necesitas imaginemos que tienes eventos que se repiten de lunes a domingo y el otro lunes a domingo son diferentes O del día 11 al día 15 los días que quieras puedes seleccionar vamos a darle clic en cualquier parte del calendario no importa la hora hacemos clic le damos a opción más opciones en más opciones vamos a ver lo siguiente vamos a ver el día de vamos a ver el día actual aquí entonces eso tenemos que tenerlo muy presente vamos a ver el día que tenemos actual aquí entonces quiero ese evento que dure desde el día 11 hasta el día 17 entonces hacemos clic como le dije en cualquier lugar le damos a más opciones seleccionamos el primer día que ya está seleccionado entonces Recuerden la hora. Imaginemos que ese evento lo quiero que ocurra a las 8. De 8 a 2 horas a las 10. Entonces, aquí está la malla. Aquí está el tiempo que ustedes van a poner. Si pongo este evento hasta el día 17, va a ocurrir desde el día 11 hasta el 17. Y la semana siguiente pueden poner diferentes. Diferentes, vamos a guardarlo para que vean cómo se ve, este se ve diferente aquí, olvidé poner el nombre, pero eso no, no importa, pero importante el nombre, es importante el nombre, siempre importante el nombre, entonces vemos que este evento se va a repetir durante todos los días, todos los días, todos los días, hasta el día 17, ya el 18 ese evento finalizó. Entonces, de esa misma manera pueden ponerlo los días que ustedes consideren. Si quieren que sea hasta el jueves, simplemente le dan y le dan guardar. Entonces vemos que ese evento se va a repetir solo hasta el jueves. Y así sucesivamente pueden seleccionar dos semanas, tres semanas, una semana, lo que dure determinado evento que ustedes estén realizando. Entonces con este mismo evento vamos a hacer los demás los que google nos da de fábrica le damos aquí a opciones más avanzadas vamos a hacerlo diferente vamos a eliminar este para hacerlo desde cero se puede hacer desde ahí seleccionamos cualquier hora no importa la hora como un ejemplo le damos a más eh, ponemos el nombre luego que ponemos el nombre donde dice todos los días todos los días si usted marca esta opción todo el día si usted marca esta opción todo el día eso se va ese evento se va a repetir como si fuera una fecha de cumpleaños se va a repetir todo el día solo ese evento ya cuando pase el día ese evento va a tener caducidad donde dice no se repite aquí tenemos las diferentes opciones todos los días. Tienen que tener cuenta con este. Este, este evento, si ponen un evento así, se repetirá todos los días hasta que usted muera. Hasta que usted finalice su calendario. Nunca se va a acabar. Va a ser todos los días. Tenemos el siguiente evento. Se va a repetir cada martes. se, se, se, se entiende. Tenemos este que es todos los meses el segundo martes. Entonces, ese no hay que tener mucha explicación. Se va a repetir cada segundo martes de todos los meses. Entonces tenemos anual el 11 de enero. Podemos hacer eventos anuales. Imaginemos que queremos seleccionar este y queremos seleccionar el 17. Ya, él va a ser el 17 de enero del año que viene. Entonces, esos son eventos anuales Tenemos todos los días hábiles los lunes a viernes Imaginemos que haya día feriado, él no va a seleccionar esos días Todos los días hábiles de lunes a viernes Entonces, vamos a crear un evento con ese Vamos a iniciarlo el día 11 Vamos a ver cómo se ve uno de ese ese calendario es un calendario de muestra Entonces, vamos a personalizar en este de personalizar tiene que tener en cuenta el tiempo que se va a repetir durante dos semanas, y si esa clase es durante dos semanas, eso lo eligen ustedes. Y los días que se va a repetir. Se va a repetir todos los martes. Ok, se va a repetir desde el día 11 y va a terminar el día 12 de abril, pero ustedes pueden elegir los días entonces vamos a elegir que sea martes también esa clase terminaría el 26 entonces eso se repite es una clase que se repite cada día o cada semana usualmente las clases de universidades son por semanas esto ayudaría mucho a hacer nuestro calendario de la universidad entonces le dan a listo se va a repetir cada martes hasta el 26 de abril entonces le dan a guardar hoy es martes entonces ya ven, no hay más. Entonces todos los martes es que este evento se va a repetir. Todos los martes. De esa manera podemos hacer los horarios de nuestra clase para la universidad. Vamos a eliminar porque no necesitamos eso ya. Era para el ejemplo. Es cuanto amigos de YouTube. Hasta la próxima.